Hay diligencia, hay entrevista, y varias cosas entre la mañana. El trabajo es incesante porque buscan determinar la verdad sobre la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo. Ya pasó más de un mes desde que el niño fue visto por última vez con vida cerca de su casa en Caripilún. Y ya van más de tres semanas desde que su cuerpo fue hallado cerca del río Raqui. Hasta ahora solo hay una persona formalizada por su muerte, está en libertad por falta de pruebas. Por eso, tras una nueva reunión con la fiscal regional del BioBío, la familia materna, asesorada por los abogados de la Fundación Amparo y Justicia, solicitaron nuevas diligencias que podrían ser claves para resolver el caso. Yo diría que es la investigación más compleja que hemos enfrentado, por eso hemos requerido el apoyo de peritos de Estados Unidos y de España que están trabajando, han elaborado ya preinforme pero debo ser honesto de que esta es una investigación altamente compleja y, y estamos muy preocupados por sus resultados. Y además se sumó una nueva declaración de la madre de Tomás ante la fiscal. Y mi hija estaba ya citada para, para declarar con la fiscal regional, es más que nada para un tema más de... ...de confianza y de muchas cosas que a lo mejor ella tenía dudas... ...y que Estefanía le fue aclarando... ...cosas que son muy necesarias para la investigación. Porque incluso hay resultados periciales en Chile que están pendientes... ...y que según los abogados de la familia... ...podrían cambiar sustancialmente el curso de la investigación. La familia está en la posición eh, de que se establezca... ...exactamente y sin lugar a dudas... Eh, ...de qué murió Tomás, cuándo murió en qué circunstancia y quiénes son los responsables o el responsable de aquello. Preguntas que esperan una respuesta, porque la investigación sigue desarrollándose bajo secreto y con un abanico de hipótesis a las que también se abrió el Ministerio Público. No, yo no, no estoy tranquila, no, nunca voy a estar tranquila hasta que no se sepa la verdad, todos los días, en la noche. Yo lo único que quiero es que se haga justicia y que mi hijo pueda descansar en paz ya luego. Eh, son muchas cosas las que pasan por mi cabeza, pero no puedo decir nada. Sin fecha de entrega del cuerpo, la familia de Tomás asegura que están dispuestos a soportar ese dolor, porque para ellos lo más importante es que la investigación logre aclarar su muerte.